Señor de eh, la prensa de junio de 2012. Rajoy afirma que el rescate de la banca no va a tener coste para los ciudadanos españoles. Otro, de Guindos insiste que el rescate no tendrá coste para los ciudadanos. Señor de Guindo, el problema es que nos engañaron. El problema es que mintieron. Dijeron que no nos costaría nada. Que no nos costaría nada a los ciudadanos mientras que teníamos enormes recortes que le estaba suponiendo a la gente desahucio, incluso que no tuvieran ni para comer. Esa es la realidad. Que nos mintieron. Nos ha costado 60.000 millones de euros a todos los ciudadanos para salvar a una banca que era la culpable de la crisis en vez de rescatar a las personas. Y la justificación es, y nos lo acaba de explicar precisamente porque la alternativa hubiese sido el que se hubiesen perdido los ahorros, que había que rescatar el sistema, que si no caería el sistema, que el problema, lo acaba de decir, era las cajas y la propiedad pública. Sin embargo, sin embargo ahora vemos, y acaba de decir que no hay incertidumbre, pero perdone, es que acaba de caer un banco privado, que es el Banco Popular. ¿Qué es esto entonces? Pues que realmente los problemas no lo han solucionado y los problemas siguen estando ahí. Y que el sistema no está saneado, no lo está. Y que encima, para colmo, todo el negocio bancario ahora mismo está en manos de cinco bancos solamente. Lo cual supone un riesgo. 60.000 millones, que es el dinero y la cantidad que hemos, que han sacado de la hucha de las pensiones. Es todo lo que vale el sistema público de sanidad en un año. Es lo que vale el sistema de educación en un año y medio. Es lo que cuesta tres años de pagar el desempleo. O es lo que nos hubiese costado, por ejemplo, poder pagar a los estudiantes, la formación de estudiantes con necesidades durante 33 años, 33. Ya que hemos rescatado con dinero público a la banca, podríamos haberlo puesto a funcionar perfectamente como banca pública, que hubieran podido dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, que se hubiese con eso apostado por un cambio de modelo productivo que no dependiera del ladrillo y de la burbuja inmobiliaria. Señor De Guindo, esto ha sido un escándalo, este ha sido el robo del siglo. España se merece un Gobierno que no nos robe los ahorros y el futuro para regalárselo a los bancos. Señor De Guindo, le exigimos que recupere esos 60.000 millones, porque esos 60.000 millones no es de la banca, es de todos los ciudadanos. Muchas gracias.